Amigos, hoy voy a leer un cuento con mi padre. Oh, pirata, pata de lata. Oh, pirata, pata de lata. A este fe. Pata, chamanje, pata de lata. No es torto ni un viroyo, mas leva un parche en un hoyo. Leva también una espada, algo bella y e muy fanada. No sé barco marinero, percorreo o mundo entero, anda a busca de un tesoro, muchas ollas, plata y e oro. Leva de tripulación, o papagayo Simeón. Neste día tan sollo, o pirata está durmiendo, e un ruido arrepiante enche todo un instante. Por fin, farto de roncar, dállese por despertar. Levántase decidido, dando berros divertido. Oh qué día tan radiante, loitar sería excitante. De un lado a otro Domar busca alguien con quien loitar, esa busca es un fracaso porque ninguém le fai caso. A una fantasma despistada pone en las costas a la espada. Date ahí maldito bicho, no te movas que te espicho. Fusiendo por las chalanas. Tenta quitarle las ganas, pero él con gran alivio va manteniendo o equilibrio. A fantasma atribul atribulada decidió a retirada. En la vuelta duña esquina, se debe andar por la china. Canso de tanto loitar, vais a barco a descansar. Sentado en no camarote, queda como un pasmarote. Daya al cuerpo media vuelta, esa duerme a perna solta. Pero es que mismo soñando, este hombre está loitando. ¡A este feroz pirata chamangue pata de lata! ¡Adiós! ¡Para el próximo!